El segundo Fighters Pass de Smash Ultimate por fin está completo. Eso significa que tenemos 6 nuevos luchadores, o 7 según cómo se interprete, con 8 atuendos cada uno. Y eso significa… nuevo vídeo, por supuesto. Muy buenas soy Delta Rai y bienvenidos a la última parte de los orígenes de los trajes alternativos de Smash Ultimate. Con el último Fighters Pass Super Smash Bros Ultimate ya está completo y oficialmente cuenta con nada más y nada menos que con 89 luchadores, contando a los luchadores ECO. Cada uno de ellos tienen 8 atuendos entre los que puedes escoger, y cada uno de ellos, o al menos la mayoría, diferencian algo. Por eso empecé esta serie, y ahora es el momento de terminarla. Ya he hablado del origen de los atuendos de los luchadores de Smash 64, Melee, Brawl, Smash para 3DS Wii U, Ultimate Base y el primer Fighter's Pass, y ahora voy a hablar de los del segundo y último, es decir, de Min Min, Steve, Sephiroth, Pyra, Mithra, Kazuya y Sora. Pero antes de empezar, este canal está creciendo, poco a poco, pero creciendo, así que, ¿por qué no ayudas al proceso y te suscribes? Si no lo estás aún, por supuesto, me daría muchísimo, y mira el vídeo hasta el final y entonces, si te ha gustado, deja un like o algo así, y bueno, ya está, porque no me quiero entretener más de la cuenta. Consideradlo, ¿vale? Gracias. Ahora, empezamos. Empezamos con Min Min, la primera luchadora añadida al segundo Fighter Pass. Min Min viene de otro juego de lucha, ARMS, en el que todos sus luchadores pueden estirar sus brazos, o bueno, no necesariamente, pero en definitiva, estiran cosas para combatir. Los atuendos alternativos de Min Min en Smash se basan en, o bien trajes alternativos suyos, o de otros luchadores en ARMS, o en algunos de los brazos equipables de este juego. En ARMS, al seleccionar a un personaje, este tendrá un atuendo distinto dependiendo de a dónde inclines el joystick izquierdo. Los cuatro primeros atuendos de Min Min en Smash se inspiran en los de ella, siendo el primero el atuendo por defecto, mientras que los otros tres son los que obtiene al inclinar el joystick hacia la derecha, abajo e izquierda respectivamente. El quinto atuendo se asemeja al traje por defecto de Ninjara, otro luchador de ARMS y que estuvo a punto de ser elegido para representar al juego en Smash. Por otro lado, también se parece al atuendo de Springman al inclinar el joystick hacia abajo. El sexto es algo parecido a la apariencia de Twintel al inclinar el joystick hacia la izquierda, pero también se asemeja al propio brazo dragón que se le puede ver a la propia Min Min en Smash. El séptimo atuendo utiliza colores similares a los que tiene Ribbon Girl en su paleta al inclinar el joystick hacia abajo, pero, ya que es difícil establecer una conexión, puede que simplemente sea original de Smash. Por último, el octavo comparte paleta con el atuendo de Bite Bark, al inclinar la palanca hacia la derecha y al mismo tiempo se asemeja al brazo fénix representativo de master Mami. el siguiente es steve o alex o zombie o enderman realmente son como cuatro luchadores en uno yo en este vídeo me referiré a él como steve a no ser que hable del resto porque el atuendo por defecto se inspira en él a estas alturas las palabras sobran pero Steve es como se conoce al protagonista de Minecraft, ese desconocidísimo juego indie. Por supuesto los jugadores pueden cambiar su skin, pero la apariencia por defecto es la de Steve. Claro está, el primer atuendo de Smash se basa en esta apariencia por defecto, aunque más concretamente en su diseño original. Este tenía barba, hoy en día está afeitado. El segundo atuendo se basa en Alex, que sirve el mismo propósito que Steve, pero bueno, siendo una mujer. Los dos próximos pares de atuendos van a alternar entre Steve y Alex, por cierto. Digo esto ya y así me lo quito de encima. El siguiente par les da a Steve y Alex un atuendo de tenistas. Estos dos mismos atuendos se pueden conseguir en las ediciones de consola de Minecraft con el pack gratuito de skins. El siguiente le da a Steve un conjunto tradicional escocés, mientras que Alex le da uno sueco. Estos dos skins también estaban incluidos dentro del ya mencionado pack, Además de que el atuendo de Alex sirve como homenaje a los orígenes de Minecraft, ya que se trata de un juego sueco. El séptimo atuendo cambia por completo a Steve por un zombie, un mob hostil bastante habitual dentro de Minecraft y que reusa bastantes cosas del diseño de Steve, como podréis comprobar vosotros mismos. Estos mobs aparecen de noche o allí donde haya oscuridad y se queman al darles la luz del sol siempre y cuando no estén en el agua. En la edición Bedrock de Minecraft se puede conseguir un skin de un zombie mediante DLC de pago en el pack 1. Por último, el octavo atuendo cambia a Steve por un Enderman. Los Endermen son mobs pasivos que atacarán al jugador si son atacados primero o si son mirados a los ojos. Estos suelen aparecer en la oscuridad y, aunque no les hace daño el sol, sí que les daña el agua. Derrotar a diversos Endermen es indispensable para terminar el juego. Los Endermen no son igual de altos que el jugador, de hecho son bastantes más altos, con brazos y piernas muy largas y finas, y si bien no podían hacer atuendo más grande, sí que han hecho sus extremidades más finas. En la edición de Bedrock de Minecraft también se puede conseguir un skin de un Enderman mediante DLC en el pack 2, aunque este es incluso menos similar que el de Smash. Ahora es el turno de Sephiroth, el antagonista de Final Fantasy 7 y por tanto enemigo de Cloud. Y al igual que él, los atuendos de Sephiroth son un poco decepcionantes, bien porque apenas cambian su aspecto o porque su origen es complicado de determinar si es que tienen. Su atuendo por defecto se inspira principalmente en su diseño de Final Fantasy VII Advent Children, aunque en esencia es una mezcla de la mayoría de sus encarnaciones, porque todas son muy similares. No te estoy mirando a ti, Kingdom Hearts. El segundo atuendo le da un color algo más morado, lo que puede ser una referencia a los soldados de primera clase, los de mayor rango. El tercero, de color verdoso, puede ser una referencia o bien a Midgar Zolom, un enemigo de Final Fantasy VII, o a Heidegger, alto cargo de Shinra, grupo antagonista de Final Fantasy VII. El primero parece más probable, pues hay una escena en el juego en el que se debate si un Midgar Zolom, que aparece empalado en un árbol, pudo haber sido asesinado por Sephiroth. El cuarto es muy parecido a otro tuendo alternativo de Sephiroth en DCD Final Fantasy NT y a su vez puede ser una referencia a Genesis Rhapsodos, otro sujeto de pruebas del proyecto Genova al igual que Sephiroth, y que también porta una espada bastante larga. El quinto traje parece ser original de Smash, mientras que el sexto, que usa colores azules, puede ser una referencia a los soldados de tercera clase, los de menor rango. Los dos últimos atuendos le quitan a Sephiroth su abrigo, dejando en evidencia su... escultura del cuerpo. De hecho, así aparece Sephiroth durante el combate final finalísimo de Final Fantasy VII, aspecto que también aparece en DC de Final Fantasy mejor detallado y que posiblemente se asemeje más a esta encarnación de Smash. El último, además, le da a sus pantalones un tono morado, que no os referencia a nada, es original de Smash. Ahora voy con Pyra y Mithra, personajes sumamente importantes de Xenoblade Chronicles 2 y que nos acompañarán durante toda la aventura. Puede que haya spoilers de este juego, por cierto, así que andad con ojo. Antes de nada quiero comentar dos cositas. Primero, Sakurai ya habló de los atuendos alternativos de Pyra y Mithra, así como del resto de luchadores que me quedan en este vídeo, pero igualmente voy a hablar de ellos por si puedo dar algún detalle más. Segundo, aunque muchos atuendos de Pyra y Mithra estén relacionados o son directamente el mismo, voy a tratar a Pyra y a Mithra por separado porque es más cómodo para mí, porque técnicamente son dos luchadoras diferentes y porque creo que hay diferencias suficientes. En fin, el primer atuendo de Pyra es tal cual su diseño original de Xenoblade Chronicles 2, pero con alguna modificación ligera para que sea más apropiado para todos los públicos. Esto es más evidente en Mithra, pero también ha pasado con Pyra. A ver si conseguís encontrar la diferencia. Bueno, sigamos. El segundo atuendo se inspira en Neuma. Neuma es la forma ascendida de Pyra y Mithra, básicamente una fusión de ambas, y aparece durante el capítulo 7 de Xenoblade Chronicles 2, cerca del final, para derrotar a Jin y a Malos. El tercero se basa en Mithra, es decir, es Pyra, pero es Mithra. Este atuendo también se puede conseguir en Xenoblade 2. El cuarto atuendo de Paira se basa en el traje Gormota, que lleva durante el capítulo 2 para pasar desapercibida. El quinto atuendo se asemeja mucho a Poppy Cutie Pie, la forma definitiva de Poppy, una blade artificial creada por Tora. El sexto es algo ambiguo, Sakurai dijo que parecía tener un motivo aeronáutico, lo cual puede ser una referencia a Rex, cuyo oficio es buzo y por tanto se tiene que sumergir en el mar de nubes. Además, su traje también tiene motivos azules. Yo diría que es una mezcla entre el traje por defecto de Rex y su atuendo como piloto supremo. El penúltimo atuendo es prácticamente idéntico al original, pero con colores más vivos y, en definitiva, contrastados. No tienen ninguna otra diferencia aparte de eso, realmente. Por último, la ropa de Paira se vuelve casi completamente dorada en su octavo atuendo. Es muy bonito, pero no es referencia a nada. Así que es simplemente original de Smash. Pasamos ahora a Mithra. Al igual que Pyra, su primer atuendo se inspira en el original, con algunas diferencias para que sea más apropiado para Smash. Pero este caso es muy curioso. Este atuendo se vio primero en Smash, pero con espíritu. Tras su aparición como espíritu, este atuendo fue añadido a Xenoblade 2, por lo que se puede decir que este primer traje de Mithra es original de Smash, pero al mismo tiempo que es uno de los atuendos alternativos de Mithra en Xenoblade 2. El segundo atuendo, al igual que el de Pyra, se inspira en Neuma, y siguiendo con similitudes, el tercer atuendo de Mithra también se inspira en Pyra. Al poder cambiar entre Pyra y Mithra en mitad del combate, esto puede despistar al oponente durante una batalla. Señor Sakurai, es usted diabólico. El cuarto traje de Mithra se basa en Nia, una de los pilotos del juego. Esto es una combinación perfecta con el cuarto traje de Pyra, ya que Nia es una górmota, o eso parece al menos. El quinto, sexto y séptimo son iguales que el caso de Pyra, basándose en Poppy Cutie Pie, Rex y una versión más saturada que la original respectivamente. En el caso del sexto, en este caso se asemeja mucho más al atuendo de Rex como piloto supremo que en el caso de Pyra. Por último, el octavo, siguiendo con la temática, Vuelve la ropa de Mithra plateada, pero no tiene un origen concreto, por lo que es original de Smash. Ahora voy a hablar de Kazuya Mishima, uno de los personajes principales de los juegos de lucha Tekken. La mayoría de los atuendos de Kazuya se inspiran en trajes alternativos que lleva en los distintos Tekken, y va alternando entre su atuendo de Karate y su Smoking, siendo los atuendos impares y pares respectivamente. El traje por defecto de Kazuya en más es su aspecto más reconocible que lleva desde el primer Tekken, aunque este en concreto se basa en su apariencia en Tekken 5 y 6. El segundo atuendo, el primero que usa el Smoking, es de hecho el traje por defecto de Kazuya en Tekken 7, la entrega más reciente de la saga. Los dos siguientes tienen origen en Tekken 5 Dark Resurrection, siendo el atuendo del jugador 1 y 2 respectivamente. Siguiendo por el mismo camino, el quinto atuendo de Kazuya en Smash se basa en el atuendo que lleva el jugador 2 en Tekken 1 y 2. El sexto atuendo se basa en el mítico Smoking que Kazuya puede llevar en Tekken 2. El penúltimo de tonos negros es una referencia a Jin Kasama, hijo de Kazuya así como su rival. Por último, el octavo atuendo que le da a Kazuya un Smoking completamente dorado y que también vuelve dorado su pelo es un atuendo que se puede conseguir para Kazuya en Tekken 7. Por último me toca hablar de Sora, el protagonista de Kingdom Hearts, el juego en el que visitas distintos mundos de Disney y conoces personajes de Final Fantasy mientras apaleas sombras usando una llave gigante. A lo largo de la saga, Sora ha usado múltiples vestimentas distintas, ya sea debido a formas alternativas, disfraces para pasar desapercibido en distintos mundos Disney o simplemente porque le apetecía cambiar modelito. Super Smash Bros. Ultimate hace buen uso de esto y cada uno de estos recursos se utiliza una vez como mínimo. El primer atuendo de Sora utiliza su diseño original de Kingdom Hearts 1 para Playstation 2. Sora utiliza esta vestimenta durante sus años más jóvenes, pero en Smash seguirá usando este modelo a pesar del cambio de ropa. La llave espada que blande en este atuendo y en todos los demás es Cadena del Reino, la llave espada que porta Sora por defecto en todos los juegos de Kingdom Hearts. El segundo atuendo es el que utiliza en Kingdom Hearts 2, entre los acontecimientos del primer y segundo Kingdom Hearts ha pasado un año y Sora ha crecido, a pesar de haber estado durmiendo todo ese tiempo. Por ello, Gen Sid, con la ayuda de Flora, Fauna y Primavera, le da a Sora una nueva vestimenta que además le confiere el nuevo poder de la fusión, del que hablaré más adelante. El tercer atuendo es la vestimenta que usa en Kingdom Hearts 3D, Dream Drop Distance, para 3DS. De hecho este traje es en realidad una trampa de la nueva organización 13 que utilizan para seguir los pasos de Sora durante la historia gracias al X de su pecho. Esto es lo más normal que os encontraréis en Kingdom Hearts. El cuarto atuendo es el que utilizan Kingdom Hearts 3, la entrega más reciente de la saga. Este es otorgado por Gen Sid para darle mayor resistencia a la oscuridad. Y ya está. El quinto atuendo es posiblemente... Bueno... ...con total seguridad el más distinto de todos ellos. Este no solo le da una paleta monocroma a Sora, sino que además pierde muchos detalles... ...volviéndolo muy parecido al estilo de los dibujos animados originales de Disney. Este es el aspecto que tiene Sora en el mundo Río Eterno, que cita durante Kingdom Hearts 2. Este mundo es una especie de portal al pasado, basado en los primeros cortos y películas de Disney. Todo está en blanco y negro y los personajes Disney utilizan su diseño más antiguo. Por ello... Sora utiliza una versión simplificada de su diseño de Kingdom Hearts 1. Los dos siguientes atuendos se basan en dos de las fusiones de Kingdom Hearts 2 que mencioné antes, la Forma Valiente y la Sabia respectivamente. La Forma Valiente es una fusión con Goofy y vuelve a Sora más fuerte físicamente, permitiéndolo a, además empuñar dos llaves espada y saltar más alto. La Forma Sabia, por su parte, es una fusión con Donald, potencia su fuerza mágica y le permite deslizarse rápidamente. La diferencia aquí es que, al utilizar el atuendo de Kingdom Hearts 2 en Smash, la forma valiente es una recreación exacta. Mientras que la forma sabia utiliza el atuendo de Kingdom Hearts 3D, por lo que este atuendo es simplemente inspirado. Por último, el octavo atuendo es una réplica exacta de la forma definitiva de Kingdom Hearts 3 que no la de Kingdom Hearts 2. Son distintas. Para acceder a esta forma, Sora debe conseguir la arma Artema y empuñarla. La forma definitiva es la forma más poderosa de Sora en este juego y le confiere múltiples habilidades tremendamente poderosas, siendo la más destacable la capacidad de transformar la llave espada en cientos de espadas que atacan a los enemigos. Y eso es todo. Ya solo queda un vídeo de esta sección, el origen de los escenarios del segundo Fighters Fast en el que ya estoy trabajando. Mientras tanto, echad un vistazo al resto de vídeos de esta sección si aún no lo habéis hecho. O también podéis ver el resto de vídeos de mi canal, algo seguro que os gusta. Como ya dije en su momento, no voy a hablar de los distintos atuendos de los MIS porque es demasiado trabajo y me supone un gasto de dinero, más, más gasto aún me refiero. De todas formas, la mayoría de ellos son autodescriptivos y si no, se pueden encontrar su origen en internet y en otros vídeos muy fácilmente. Por ahora, dejadme recomendaros que os suscribáis, que dejáis un like, que compartáis el vídeo, que me sigáis en Twitter, cualquier apoyo me hace muchísimo bien y os estaría eternamente agradecido. Y ahora, ya con todo dicho, dejo el vídeo aquí. Nos vemos muy pronto, hasta la próxima.